Hola, vamos a dar más detalles acerca del trabajo. Como podéis ver en el Moodle, en T2 Trabajo, se trata de implementar los procedimientos almacenados para navegar por un catálogo de artículos ficticio. Básicamente se trata de codificar primera página, página X y última página. Si nos atenemos a su configuración básica, solo necesitas el parámetro de tamaño de página Y para página X, además, el de cuál es el principio de la página. Se pide un único fichero que distribuye el código en tres partes, creación de la base de datos, procedimientos almacenados y órdenes de demostración. Para la creación de la base de datos debes ir a la descripción que puedes encontrar en creación de la base de datos. Aprovecha esas primeras líneas de código que se te muestran aquí. Lo mismo debes hacer con todas las tablas y procedimientos almacenados. Si existen, borrarlos y después volverlos a crear. Las tablas las tienes perfectamente definidas, solo debes trasladarlo a órdenes SQL. Marca, categoría y disponibilidad contendrán esos valores que se muestran. Catálogo se debe generar de forma aleatoria atendiendo a las restricciones que se piden. Es muy parecido a uno de los ejercicios del día 1. Si vas a implementar la parte opcional de compra utilizando transacciones, también necesitarás una tabla almacén que es donde se actualizará la cantidad del producto. En la segunda parte del script, codificarás los al menos tres procedimientos almacenados. La última parte consiste en distintas órdenes execute que demuestren que tus procedimientos hacen lo que se espera. Debes poner todas las órdenes que sean necesarias para hacer una demostración completa. Por ejemplo, si implementas la opción de ordenar ascendente y descendentemente, cada procedimiento almacenado tendrá asociadas dos órdenes de demostración. Recuerda que tu trabajo se debe poder ejecutar todas las veces que se quiera. También que puedes hacer más o menos cosas en tu trabajo. Depende de la nota que quieras conseguir y el tiempo que le quieras dedicar. Cuando terminas, todas tus órdenes deben estar en un fichero de texto plano, .txt o .sql, de forma que se pueda copiar en el editor de SQL Server Management Studio y ejecutar completamente. Este es el fichero que debes enviar al T2Taller.